El ejercicio número 9 dice así: sabiendo que el lado de un hexágono regular inscrito en una circunferencia es de 9 centímetros, hallar el lado del hexágono regular circunscrito a la misma circunferencia. De antemano me disculpan porque estoy en un lugar público, pueden salir mucho ruido, muchas cosas, así que me disculpan. Primero, es un hexágono regular, o sea, es una figura de seis lados inscrito a una circunferencia cuyo lado es 9. O sea, el lado, como lo leemos aquí, es 9. Recuerden que no es necesario construir toda la figura. ¿sí? Podemos construir una parte de la figura. Ahora, este polígono está inscrito, quiere decir que hay un círculo que viene por acá y que pega en los vértices o los vértices se encuentran en la circunferencia el lado de ese polígono es 9. algo muy importante es que los en un polígono regular como es el de hexágono es el único que sus triángulos al formarse son equiláteros es decir en un polígono regular llamado hexágono el de seis lados todos estos triángulos que se forman acá son equiláteros. ¿Qué significa esto? Significa que todos los lados van a ser igual a 9. Ahora bien, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando sobre el lado de un hexágono regular circunscrito a esta misma circunferencia. Es decir, que por acá pasa un lado, por acá pasa el otro lado por acá pasa el otro, otro lado o sea, ese polígono que acabo de construir o esa parte, ese polígono que acabo de construir es el que está circunscrito a la circunferencia a la misma circunferencia que en ese caso lo pintaré de verde que es la, la que está en común entre los dos polígonos ahora, ¿de qué nos sirve esto? nos sirve para lo siguiente observen que esta línea que para el polígono negro es el radio para el polígono rojo que es el que está por fuera Es la apotema Entonces Se construye de la siguiente forma Tenemos el polígono Que está por dentro del círculo Por acá está la circunferencia la, el, el lado que acabamos de encontrar Que es 9 es este Y por ahí tenemos Si construimos el polígono que está por fuera El polígono vamos a escribirlo en rojo Vendría de esta forma Recuerden recuerden que es importante tener claro lo que son los polígonos inscritos y los circunscritos El radio de la circunferencia, llamémosle R Este R para el polígono inscrito sí, es el mismo radio que el de la circunferencia Pero para el polígono circunscrito, el que está por fuera, es la apotema Entonces concluimos lo siguiente tengo el polígono externo, el, de la, el que está circunscrito. Lo que tengo en este momento es este. Es 9. La apotema de este polígono es 9. Recuerden que la apotema cae en forma perpendicular al punto medio del lado. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el lado de este polígono. Ahora bien, recuerden que como es un hexágono regular... Acá se está construyendo un equilátero, un triángulo equilátero, donde este ángulo es igual a 60 grados porque los ángulos internos de un polígono, de un triángulo equilátero, son todos iguales, 60, 60, 60. Al trazar la potema, este está siendo dividido en dos. Por tanto, tendríamos un triángulo especial de 30, 60, donde este es de 60 y este es de 30 y tenemos este lado que vale 9 tenemos dos opciones podemos hacerlo con triángulos especiales o bien lo haríamos con trigonometría vamos a resolver el ejercicio utilizando trigonometría eh, vamos a utilizar trigonometría para encontrar este lado que está acá que es la mitad del lado del polígono en este caso le voy a llamar x y la razón trigonométrica que involucra al 9 y a x y a uno de los ángulos eh, sería en ese caso tangente Tangente del ángulo por ejemplo de 60 Que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente Utilizamos álgebra para despejar El x pasa a multiplicar a tangente de 60 eh, Y tangente de 60 pasa a dividir al 9 Quedaría entonces x es igual a 9 Entre tangente de 60 grados esto lo sacamos en la calculadora x es en realidad 9 perdón es 3 raíz de 3 el resultado sería 3 3 raíz de 3 y como el lado es el doble decimos entonces que x es igual al doble 6 raíz de 3